...recursos para eh, trabajar con la gente sin hogar. De esto es de lo que estamos hablando y es lo que tienen que saber los ciudadanos, porque con tanta demagogia entiendo que haya gente que se haya perdido. No, mire, Partido Popular, ULE, incluso Podemos, están votando en contra de que modifiquemos el presupuesto para quitarlo de otro sitio, donde no lo vamos a gastar y no lo llevemos a servicios sociales, que tenemos muchas necesidades.